Previously, en el universo cinematográfico de Marvel, durante la fase 1, 2 y 3, nos presentaron a todos los superhéroes, a un montón de villanos descartables y al villano principal, Thanos, que con un toque desapareció medio universo, Cinco años después lo derrotaron y con otro toque reapareció esa mitad. El mundo ya no es el mismo. El universo de Marvel existe dentro del universo de Marvel. Hay musicales de los Avengers, personas fanáticas de los Avengers, gente que cree que Thanos tiene razón. En este contexto nace la fase 4, donde se va a presentar el concepto de multiverso. El objetivo de las series y de las películas no es que estén buenas, ni siquiera que estén terminadas, sino presentar personajes. Y se van a incorporar muchos actores al staff porque Marvel, cual agujero negro, absorbe todos, pero todos los talentos de Hollywood. En este simpático video te voy a explicar todo esto. Este asunto hablando de todas las películas, todas las series, todos los especiales de esta fase, pues hoy, entre los resumos y lo más, Marvel Fase 4. Y voy a dividir esta aplicación en varias partes. Parte 1, los multiversos. El universo tan grande, tan infinito, y justo un tipo llamado Khan descubre que hay universos paralelos. Y al principio todo marchaba relativamente bien entre los universos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Me prestas agua? Si te presto, Tomá Pero a poco empezó a marchar relativamente mal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Como norto, ando, no lo aguanto más este calor. Prestame agua, no te presto un sorete. Y así empezó una guerra multiversal. Entonces Khan, con la ayuda de un perro de humo, eliminó todos los multiversos, dejando uno solo. Entiendo que este creó la policía del tiempo para que no existan mal los multiversos. Y listo, esto lo voy a retomar después igual, ¿eh? Estoy segura que sí porque ahora hay que seguir con la historia de nuestro planeta Parece que los planetas son creados por unos tipos gigantes Llamados los celestiales La tierra y todos los planetas son como unos huevos Que tienen un pollito adentro Que cuando tenga suficiente energía Energía sacada de los humanos Va a crecer y va a romper todo Cada tanto aparecen unos bicharracos a matar gente Para que el pollito no salga Entonces los celestiales crearon una serie de héroes Llamados los eternos para que maten a los bicharracos Y son todos estos que ya te los presenté en un video Que si no lo vieron se los dejo ahí arriba Aunque en realidad los eternos creen que son los buenos Ellos estuvieron toda la historia de la humanidad con la pija en la mano diciendo mirá, mirá, somos los héroes, somos buenos somos buenos y hacemos las cosas bien, y pum pa! se caen de culo, se levantan y se vuelven a caer cuando se enteran que son los malos, cuestión que un día casi casi que sale el celestial ese, pero los eternos se revelan y hacen que no salga y salvan la tierra el celestial mayor les dice a los eternos que todo bien, que los perdona, y que en un par de años va a volver a la tierra a ver si los humanos merecen vivir, he explicado el origen del universo, hay que hablar de los multiversos y el asunto de los multiversos arranca con WandaVision, que le dedique todo un video entero y detallado, así que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba, así que ahora voy a ser breve. la tristísima historia de Wanda. Wanda tuvo que matar a su marido para salvar al mundo, pero después se lo revivieron, solo para matarlo de nuevo. Después apareció, apareció y ayudó a matar a Thanos. Cuando fue a buscar el cadáver de visión le dijeron, mira este cadáver cuesta un montón de guita, ni en pedo te lo damos. Y como si todo esto no fuese suficientemente trágico, se entera que antes de morir el marido había comprado un terrenito para hacer una casa. Con el corazón hecho pija, tira un hechizo en el pueblo, volviendo todo como si fuesen sitcom Yankees donde vive en una realidad inventada con su marido y con sus dos hijos. Ahí vive muy feliz hasta que el gobierno se entere y le quiere romper la bruja Acá aparece Mónica Rambo, hija de la amiga de la Capitana Marvel, que ahora trabaja para el gobierno. Ella adquiere poderes gracias a Wanda, así que la consideramos como parte de los nuevos Avengers. No digo estrictamente que sea una Avenger, pero sí va a ser una superheroína buena y que eventualmente va a aparecer en Capitana Marvel 2 o capaz que en Secret Invasion, porque al final de WandaVision la recluta un Skrull, que son esos extraterrestres que se transforman en cosas o en personas ¿no? que aparecieron en Capitana Marvel. En fin. Otro personaje que aparece es Agatha, interpretada por la cuarta mejor actriz de esta fase, Katherine Hunt. Una actriz del carajo que si las quieren ver actuar bien bien pero bien bien vean la serie I Love Dick, donde también aparece Kevin Bacon, que también es parte del universo de Marvel. Bueno, cuestión que Agatha es una bruja. El gobierno, gracias a un visión blanco, le pincha el globo a Wanda y se meten a tener la pelea final. La ponen entera porque en esta fase hay como 200 peleas finales. Wanda se da cuenta que por culpa de su hechizo la gente sufre, así que acepta sanamente que su marido está muerto y que sus hijos no existen. Y pierde a visión una vez más. Recuérdame, hoy me tengo que irme a Así que abandona todo. Y la serie termina con ella re tranquila tomándose un té, aunque una proyección astral de la bruja escarlata está con un libraco de magia negra buscando a sus hijos. Esto nos lleva al tordo raro y el multiverso de la locura, aunque antes está Spider-Man 3, aunque antes está Loki. Así que hablemos de Loki. en la vida de Loki. Loki murió a mano de Thanos, pero cuando los Avengers viajaron al pasado, Avengers 1, ese Loki agarró una piedrita al infinito y se fue a la mierda. Cayó en un desierto y justo ahí apareció la Policía del Tiempo, un grupo de agentes que se encarga de mantener el orden en la línea del tiempo. Cuestión que esta policía mete preso a Loki. y Owen Wilson, un empleado de ahí, le pide ayuda para encontrar a alguien que está causando el caos y la desesperación. Esta persona es una variante suya, una variante de Loki, una Loki mujer, que se llama Sylvie, y es mi tercer personaje favorito de esta fase. Esta Sylvie es una variante de Loki que cuando era chiquita la Policía del Tiempo la secuestró y le borró su línea temporal. Después se escapó y fue vagando de acá para allí, de allá para acá hasta que empezó a idear el plan para hacer mierda a la policía del tiempo y lo empieza a lograr porque con unas bombas crea un montón de ramificaciones. Cuestión que Loki y Sylvie se unen y terminan en un basurero donde va todas las cosas que desaparecieron. Ahí aparecen más variantes de Loki y también aparece el perro ese de humo que te dije antes. Se abre un portal y llegan al creador de la policía del tiempo, el ya mencionado Khan, Khan el Conquistador. Él les dice que quiere que ellos sean los nuevos líderes pero no quieren ellos porque Loki y Sylvie nos van a demostrar que no importa que seas un dios nórdico o una variante de este dios, Dios no, lo digo con versión femenina. Lo más importante en el universo Marvel es el amor, el amor heterosexual. Tengamos un amor real, amor heterosexual. Pero igual todo esto, trap. porque Sylvie traiciona a Luke y mata a Kang. <tose> Mata a una variante ¿no? Otro Khan va a aparecer en Ant-Man 3 Porque Khan es el verdadero villano De estas nuevas fases Guau. Y así empieza el multiverso Y aparecen muchos universos paralelos Uno donde Spider-Man tiene otra cara Y se enfrenta al Duende Verde, al Doctor Octopo y al Hombre de Arena Otro universo donde Spider-Man tiene otra cara Y se enfrenta a Electro y al Doctor Lagarto Otro universo donde un pelado con poderes telequinéticos Forma una escuela de mutantes Otro donde el Tordo Raro tiene canas Otro donde el Tordo Raro muere Otro donde el Capitán América es mujer Otro donde hay zombies Y así, muchos multiversos Entonces vamos a... Acá conocemos algunos pequeños universos paralelos presentados por este bebé gigante que está al repe dominando todo. Un universo donde el suelo del Capitán América se lo ponen a la Capitana Carter. El universo donde T'Challa es Star-Lord. El universo donde los Avengers mueren. El universo donde el Thor do Raro se le muere la novia. El universo donde son todos zombies. El universo donde Michael B. Jordan salva a Tony Stark. El universo donde Thor es hijo único. El universo más importante que es el que Ultron gana. Así que el bebé pelado junta a todos los protagonistas de las historias anteriores para derrotar a Ultron. Pero bueno, no voy a poner toda la pelea porque en esta fase hay 200 peleas finales. Y además le hice todo un video a What If donde cuento todo, todo con detalles así que se lo dejo ahí arriba. Hermosísimos universos, todos los vistos acá, pero más hermosos son los que aparecen en la siguiente película. Antes de morir, Misterio de ver la identidad de Spider-Man. La concha de la... Así que todo el mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man. Por eso ni él ni sus amigos los aceptan en las universidades. Así Peter se va a lo del tordo raro, va a pedirle que haga un embrujo para que todos olviden que él es Spider-Man. Cosa que no tiene ningún sentido por los motivos que ya di en el video específico que le hice a esta película y que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. Cuestión que el tordo empieza a hacer el hechizo, pero por unas interrupciones que hace Peter, el hechizo sale como el orto y en vez de hacer que la gente se olvide que él es Spider-Man, hace que todas las personas de todos los multiversos que saben que Peter Parker es Spider-Man aparezcan rebuscadísimo, sin sentido y lógico, pero hizo que aparezca el Spider-Man de Todd Maguire, el Spider-Man de Aldo Garfield, el tordo Octopus Electro y el gran y único e inigualable Willem Defoe. Willem Defoe es el más grande la tía May muere. Cuestión que los tres Spider-Man se unen para tener la super batalla final. Pero bueno, no lo voy a poner entera porque en esta fase hay como 200 peleas finales. Los buenos ganan, los malos pierden. Ni me sorprende. Andrew Garfield da una actuación de la puta madre, cada uno se vuelve a su universo y como se está ahí todo a la mierda, Peter le pide al tordo raro ese que todos los multiversos olviden que él es Peter Parker y el tordo le hace caso. Pero antes, Peter y Zendaya nos van a demostrar que no importa que en unos minutos ella no vaya a tener idea quién es él. Lo más importante del universo Marvel es el amor, el amor heterosexual. Hechizo funciona y todos se olvidan que existe Peter Parker. La película termina con una escena post créditos mostrándonos que un pedacito de Venom llegó a ese universo. Así que bueno, capaz que aparece Venom. Ahora sí, nos vamos a la película del tordo raro. También le dediqué todo un video entero que si no lo vino se lo dejo ahí arriba, así que voy a ser breve. Acá aparece un nuevo personaje, América Chávez, que tiene el poder de saltar por universos. Así que ya lo ubico dentro de los nuevos héroes. Cuestión que Wanda, con el librito ese que te dije antes, la quiere usar América para encontrar a sus hijos que seguramente están en otro universo paralelo. Pero eso empieza a romper toda la mierda. El toro raro y América viajan de un universo a otro, otro y otro y otro y otro. Y conocen a Luz Illuminati, que son la Capitana Carter, que apareció en What If un loco que grita, Jim de The Office haciendo de un cuatro fantástico, la Capitana Marvel, que acá es la amiga de Bill Larson, y el líder, Carlitos. Javier de los Elmen. Igual al pedo te los presenté porque mueren todos en un pim pam pum pum pam. Y esto dejó a la gente re loca diciendo ¿Cómo van a morir los Illuminati? La puta madre. Igual tranca. Capaz que vuelven. Para eso inventaron los multiversos. <risa> Cuestión que los buenos ganan y los malos pierden. Ni me sorprende. Cuando mueren, pero seguro que no. Capaz que aparecen. <risa> y en la escena de post aparece la tercera mejor actriz de esta fase. Charlize Theron. Y así termina la explicación de los multiversos. Así que vamos a la parte 2. Pero antes de hablar de la parte 2 les tengo que decir que mi película, algo que pasó en año nuevo, que si no vieron el tráiler se los dejo ahí arriba, se va a estar proyectando en el Cine Gomón, en Capital Federal, que queda en la República Argentina. Esto es del 22 de diciembre de este año al 4 de enero del otro año. Tres funciones por día, así que vayan. Y si no pueden ir, compartan esta información. Y si no pueden compartir esta información, vayan. Para saber de futuras funciones o del eventual estreno digital, sigan la cuenta de Instagram, algo que pasó cine. Ahora sí. La parte 2 Parte 2 Los Avengers hermanos Y de la primera incorporación que voy a hablar Es de Florence Pugh La segunda mejor actriz de esta fase en Black Widow y cuando la chiquita era hermanita de Black Widow y la hija del chabón de Stranger Things y de la piba de la momia pero esas son puras patrañas patrañas no son una familia son espías rusos el Stranger Things es un capital américa comunista y también es parte de la formación de los Thunderbolts que son estos Avengers malos se llaman los Thunderbolts no son malos tampoco no es que son malos pero bueno tampoco son buenos en fin, Florence y Black Widow se convierten en asesinas comandadas por este ruso que las tiene bajo control mental Pero gracias a un polvo mágico Cocaína Que no es cocaína, es un polvo mágico, mágico y polvo Cocaína Que la saca del control mental Cocaína El viejo ruso tiene un montón de peditas hipnotizadas Entonces Black Widow y Florence Pugh unen fuerzas para liberarlas Pero lo contaban con dos cosas Primero, el viejo usa un perfume que hace que las chicas no lo puedan matar Segundo, el viejo tiene una super guerrera trabajando para él Su hija, también llamada Dark Master Que es otra incorporación de los Thunderbolts. Cuestión que para poder atacar al viejo ruso Black Widow tiene que bloquearse el olfato Y en vez de ponerse unos tapones hace lo más doloroso Así que Black Widow, Florencia, el capitán América Comunista y las chicas Unen fuerzas para tener la batalla superfinal Que ahora sí la pongo Cuestión que como pasa siempre, los buenos ganan y los malos pierden. Ni me sorprende. Después pasa todo lo que ya sabemos que pasa con Black Widow, que se muere y sé yo. Y cuando Floren va al cementerio a llevar una flores, se cruza no solo con la mejor actriz de esta fase, sino con la persona más graciosa del mundo, uh. Julia Dreyfus. Que si no tienen ganas de ver en Seinfeld, vean VIP, qué gran comedia VIP, la puta que los parió. Cuestión que Julia es la Nick Fury de los Thunderbolts y dice a Florencia que tiene que vengar a Black Widow, y le dice que quien la mató fue nada más, ni nada menos, nada más que el tiraflechas. Y antes de ir a Hawkeye, tenemos que presentar a otro miembro de los Thunderbolts. Así que nos vamos a Falcon y el Soldado de Invierno. Por suerte ya le hice todo un video de esta serie y no hace falta que hable de nuevo. Acá conocemos al Capitán América Malo, un soldado que es el elegido del gobierno para reemplazar al Capitán América. Pero él está medio chiflado, se pone en el suelo del superasoldado, Éxtasis y mata un tipo. El gobierno lo raja a la mierda y él se queda recaliente, Imagínate, el gobierno lo usó. Y ahí lo recluta Julia para los Thunderbolts. En esta misma serie aparece Falcon, que queda como reemplazo oficial del Capitán América. Y va a tener su propia película en la fase 5. Y se va al grupo de los nuevos Avengers. También aparece el varón Semo, y solamente va a aparecer más adelante. Y también aparece Bucky, que va a formar parte de los Thunderbolts. ¡Oh, Qué serie más aburrida esta. Por favor, ojalá no tenga que volver a ver nunca más. Y yo no sé qué rol va a tomar el siguiente personaje, pero por las dudas lo meto en esta parte. Seguimos la triste historia de este niñato que un día fue a pasear con su hermano y en un descuido se le murió. La madre, que es tremenda turra, le echó la culpa a él. El chiquito creció y se convirtió en Oscar Isaac, el cuarto mejor actor de esta fase. Oscar, tan traumado, estaba por el rechazo de su madre que se creó otra personalidad que cree que su madre lo quiere. Cuestión que un día Oscar muere y un dios egipcio lo revive para darle poderes y que sea su campeón. Cuestión que así nace Moon Knight. Por otro lado está el tercer mejor actor de esta fase, Ethan Hawke el líder de una secta que le chupa el alma a la gente él quiere el poder total de los dioses y lo consigue paralelamente Oscar se despierta en un hospital psiquiátrico donde el médico es el mismísimo Ethan Hawk y parece que toda la serie es un delirio de Oscar pero también aparece su otra personalidad y aparece un hipopótamo pero qué raro todo, ¿qué es esto? ¡Pero qué es esto, Dios mío! ¡Marihuana! Igual, lo de siempre, gano lo bueno, pierdo lo malo ¡Ni me sorprende! y aparece otra personalidad de Oscar Hoy te toca perder ¡Way! No sé qué onda con este personaje, pareciera ser uno de los Thornton, pero capaz que no aparece más, capaz que sí, qué sé yo, que haga lo que él quiera, mira Presentado todos los Thunderbirds, nos vamos a la parte 3. Parte 3, los nuevos Avengers. Y empezamos con ¡Hawkeye! que vamos a conocer es a Kate Bishop. En 2012, cuando los extraterrestres de Loki llegaron a la tierra, ella era chiquitita chiquitita y vio cómo el tira flechas tiraba flechas de acá para allá, de allá para acá. Entonces quiso ser como él y de grande se convirtió en una experta arquera. Acá aparecen los nuevos villanos, los chicos de trajes deportivos liderados por Echo, un nuevo personaje que es medio mala, es sorda y le falta una pata. Igual pelea como la gran flauta. ¿eh? A ella de chica le mataron al padre y se lo mató un tipo con el traje de Ronin, así que todo apunta al tira flechas Y de ahí se puso a trabajar con mi segundo personaje favorito de esta fase y el segundo mejor actor de esta fase, Vincent Donofrio, haciendo de Kingpin. Sí, volvió Kingpin y con esta aparición y la aparición de Daredevil en Spider-Man se vuelven en las series de Netflix. Igual las otras no les importan a nadie, solo importa Daredevil. En fin, todo este asunto hace que Kate y Tiraflechas se hagan amigos, cosa que viene justo porque también aparece Florencia, que recordemos, lo quiere matar a Tiraflechas. Así que todos estos personajes se juntan para tener otra batalla final, porque recordemos, todas estas series terminan con una batalla final de todos los personajes. No ganan, lo malo pierden. Ni me sorprende. Florencia se da cuenta que Tira Flechas no mató a Black Widow así que lo perdona. La mamá de Kate, que es Vera Farmiga, va a presa. El padrastro de Kate, que es Lalo Salamanca, parece que es buen tipo. Y Kimpin muere. Sí. Ahí está mal. Ah. Pero seguro que es mentira. Con todo el quilombo que hizo con Kimpin, mirá que se va a morir. Aparte, ya firmado una serie de eco y así que ahí aparece. Pero te juro que aparece. Estoy segura que sí. Y así Kate se convierte en la nueva Hawkeye. ¿Y quién es la nueva Capitana Marvel? Se estarán preguntando. Acá conocemos a Kamala, una chica pakistaní que es fanático de los Avengers y hace videos en YouTube. Como yo, jajaja. Pero específicamente es fanática de la Capitana Marvel. Cuestión que un día se va a un concurso de cosplay y se pone un brazalete que es de la familia. ¡Pumba! ¡Mira poderes! Cuestión que el brazalete fue pasando de generación en generación en generación en generación y un día la abuela de Kamala, cuando era la abuela muy chiquita, muy chiquita. Tuvo un problema, entonces la bisabuela pidió ayuda. ¿Y quién apareció? Cagate de risa, que no a quién apareció. La mismísima Kamala, porque con el brazalete se puede invocar a cualquiera que tenga el brazalete, no importa ni el tiempo ni el espacio. Cuestión que Kamala viaja al pasado y salva a su abuela. En el medio hay unos villanos más genéricos que patada de monja que no suman nada y un montón de conflictos amorosos que tampoco suman nada. Lo único que suma acá es esta información. Kamala, diferente in como, como una mutación. ¿Qué? Sí, Kamala es una mutante y abre así la puerta a los y se incorpora como una nueva Avenger. Y también aparece la Capitana Marvel ahí al final, no un cachito. Ahora les voy a presentar el reemplazo de Hulk. Esta es la historia de Jeff que definitivamente es mi personaje favorito de esta fase. Sí, la serie no es la gran cosa, pero ella es increíble como actúa y el carisma que tiene, que reina. Porque encima su personaje habla a cámara, ¿viste? Habla a cámara, como Deadpool, como Malcolm. Ok, entonces ahora voy a ganar this caso. Y ella se la rebanca como una campeona, ¿eh? la mejor incorporación de esta fase por lejos. Cuestión que ella es la prima de Mar Rúfalo y un día se pega en un palo con el auto y se mezcla la sangre de él con la de ella y así ella obtiene poderes. <risa> Malísima la explicación, pero bueno, me chupo un huevo Como She-Hulk es abogada, empieza a trabajar en un estudio de abogados de superhéroes Y por eso tiene que defender a Tim Roth El que conocimos en la peli de Hulk El que hace abominación y seguramente sea un tóndolo, o que hace yo, capaz que no y Igual esto no importa tanto, no importa tampoco el arco de este tipo Ni el juicio por la marca de She-Hulk Ni las citas de la mina, nada, no importa nada Lo importante es que Tatiana está en el universo de Marvel, el viejo También importa así que Hulk se va al espacio y vuelve con un hijo deforme ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Por qué lo hicieron así? Y también importa que hace la aparición del personaje más esperado por todas Latinoamérica unida así que lo tomo como un nuevo Avenger, que con la She-Hulk nos van a demostrar que no importa que seas una mina que se vuelve verde y gigante o un chabón ciego pero que tiene todos los sentidos super desarrollados. En el universo Marvel lo más importante es el amor, el amor heterosexual. No basta. Cuestión que como pasa en todas las series, el final es con una batalla con todos los personajes. Pero acá legalizan que todas estas series son iguales. Y aprovechando que Hulk le habla a cámara, sale de la página de Disney para hablar directamente con el jefe de Marvel, que acá es un robot, y decirle que todas las series son iguales. Es una poronga, por eso cambian el final. Esto levantó muchísimo la serie. Esto y la parodia de Hulk que hacen de Lufa Rimio. En fin, toda la familia Hulk está feliz se brindan por la familia. Y para completar este grupo de los nuevos Avengers está... Esta película también le dediqué un video entero que no lo puedo dejar ahí de arriba porque YouTube no me deja poner más tarjetas, así que lo buscan en YouTube. Acá conocemos a Shang-Chi, el hijo del mandarín, un tipo que es inmortal y súper poderoso. Y Shang-Chi también es súper poderoso, pero no es inmortal, eh, ojo, eh. Cuestión que un día el mandarín lo no secuestra a Shang-Chi, a la hermana de Shang-Chi a la mejor amiga de Shang-Chi que se llama Coafina, y lo lleva a un pueblo a rescatar a la madre de Shang-Chi que la creía muerta, pero no está muerta, todo lo contrario, está viva. Para el pueblo y ¡pumba! Aparece un dragón mágico y malvado, pero por suerte pumba shang Shang-Chi también tiene un dragón mágico y bondadoso. pelean ganan los buenos, pierden los malos, el mandarín muere de Shang-Chi hereda los anillos y capaz que se hace mortal, no entendí eso. Cuestión que el amigo del tordo raro recluta a Shang-Chi y lo convierte en un nuevo Avenger. Finalizada esta parte vamos a la última, la cual denominé Y LOS lo Después de derrotar a Thanos, Thor se fue con los guardianes de la galaxia y a derrotar a villanos. Pum, pam, pif flash, chas, ki, boom. Después se va para la casa y se encuentra con nada más, ni nada menos, ni nada más que... Natalie Portman. ¿Quieren saber por qué Natalie Portman es Thor. Sí, obvio, obvio. Bueno, parece que tiene cáncer, Garrol, y fue a buscar el martillo ese roto de Thor y como de repente es digna se reconstruye y lo puede usar y de repente tiene poderes, rarísimo todo, todo rarísimo. O sea, lo justifican con esta escena. Pero rarísimo igual, Dijo, qué raro que ese... Bah. Acá conocemos a un villano que la verdad está buenísimo el villano y encima está interpretado por el mejor actor de esta fase, Christian Bale y vi toda la película pensando ¡Ay, por Dios, que no maten a este villano, por favor! Y cagata de risa. ¡Lo matan! Cuestión que él era un tipo común y corriente, de andar a saber qué planeta, ¿no? Y deja de ser común y deja de ser corriente cuando se da cuenta que los dioses son cualquier cosa y con una espada mágica mata a uno y ahí se vuelve malo. Al pedo. estoy contando esto porque capaz que no aparece nunca más... Buah. Cuestión que quiere matar a todos los dioses y llegar a un lugar para pedir un deseo y como no puede matar a Thor, secuestran unos nenes. Thor, Natalie Portman, la Valkyria y el chabón este de Piedra le van a pedir ayuda a Zeus pero Zeus es un viejo pelotudo. Thor, pero los ojete, lo mata a Zeus, le roba el rayo y Thor y Natalie Portman nos van a demostrar que no importa que sean un dios nórdico o una mina con Karsan. En el universo Marvel lo más importante es el amor, el amor heterosexual. ¡Amor! Terminada por favor. Y acá, rarísimo, eh. los malos ganan y los buenos pierden. Igual los buenos nunca pierden. Christian Bell se da cuenta que fue mal tipo y se arrepiente de todo. Y pide el deseo que tanto quería. Que le revivan a la hija. Entonces se la reviven. Y se la encaja a Thor para que la cuide. Y ahí Christian Bell muere. Adiós Christian Bell Siempre te recordaremos como el mejor villano de esta fase. Ah, y Natalie Portman también muere. Aunque en realidad aparece en el mundo de los muertos. Y si hay mundo de los muertos significa que cualquier personaje puede volver. Estoy segura que sí. La película termina con Thor criando a la hija de Christian. Y ahora lo único que quiero para la fase 5 es una película de estos dos juntos. Está claro. Ok, policía. En realidad la película termina con una escena post donde nos muestran que Zeus no está muerto, todo lo contrario, está vivo y recaliente con Thor, así que manda a su hijo a fajarlo, el mismísimo Hércules. Y a todo esto hay que sumar el especial de Halloween donde nos presentan a Gael García Bernal que es el hombre lobo, y hablando de monstruos también se empieza a presentar a Blade, el de Vampiro, y también está el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia donde presentan al perro este que habla, y también acá hace una participación que de Bacon, y también está Black Panther que todavía no la vi, pero no está Tachara. Oh, la puta madre, qué largo fue esto Palabras más, palabras menos, detalles más, detalles menos Esta fue la fase 4 de Marvel Para poder grabar esto tuve que apagar el ventilador Porque mete mucho ruido y me recagué de calor Así que solo por eso pegar una buena compartida a este video Y una buena me like, gusteada, una buena comentada Y una buena suscribida Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao yeah. Buenas noches.